Una de las razones para realizar trabajo profundo es el hecho de que vivimos en una sociedad competitiva y el mundo está más globalizado, compites con gente de todo el mundo, lo que nos da un motivo para aprender de manera constante y rápida, Esta es la habilidad para concentrarse profundamente, lo que se va a reflejar en un mejor aprendizaje. Si se quiere desarrollar esta habilidad se tiene que trabajar en ello, es necesario ejercitar las neuronas específicas, necesitamos cultivar mielina, que es una lipoproteína que recubre el tallo de las neuronas o células nerviosas, y se encargan de transmitir impulsos nerviosos que se envían al cuerpo, dichos impulsos eléctricos pueden ser de manera más poderosa. Es como si se creara banda ancha en tu cerebro. Si se analiza la mente de los atletas, se observan que cuando entrenan se encuentran en estado de trabajo profundo, cualquiera que quiera rendir al máximo nivel tiene que entrenar su cerebro, se requiere un enfoque intenso, es necesario desarrollar tu fuerza de voluntad, es, es como ir al gimnasio y levantas pesas de espuma de poliestireno no te volverás fuerte, necesitas levantar pesas bien, cuando estás trabajando necesitas concentrarte, eso es el equivalente al levantamiento de pesas. La multitarea no existe. No haces dos cosas a la vez. Simplemente divides rápidamente tu atención. Pasa de esto a esto, lo que disminuye tu rendimiento en ambos trabajos. La multitarea es brincar de un lado a otro, sin estar a algún lado. Necesitas realmente estar concentrado en lo que estás haciendo. No estás en la reunión revisando tu correo electrónico. Cuando divides tu atención de esa manera y pasas de un proyecto a otro proyecto tienes algo que se llama acción, ya que se divide. Esta, yendo de una cosa a otra, tu desempeño es peor que alguien que hace una cosa durante un periodo de tiempo más largo, ya que no tiene el residuo de atención el cual tiene mejor rendimiento, es una idea realmente genial. Por esta razón es necesario crear bloques de tiempo, los cuales son la herramienta paramienta para la gestión del tiempo. La función del trabajo profundo es igual al tiempo invertido por el enfoque de intensidad, se debe dedicar mucho tiempo y enfocarse intensamente. El tiempo correcto de enfoque intenso durante un periodo prolongado de tiempo conduce a resultados extraordinarios si te encuentras en un estado en el que solo estás, re estás realizando la actividad y no te das cuenta del tiempo, eso es concentración, es importante tener un bloque de tiempo y no fracturar la atención y tener un residuo de tensión. Cuando se termina el bloque es hora de revisar el correo electrónico, solo el mirar el correo electrónico mientras trabajas ha tomado de 2 a 20 por. Siento de su atención, y no puede dar lo mejor de sí mismo en el trabajo que se está realizando, haga bloques de tiempo, y haga un trabajo tan profundo y obtenga una mucho más en un periodo de tiempo. El siguiente punto está en el cómo organizarnos, las rutinas transformalas en rituales, todos los grandes creadores tenían rutinas, en el trabajo profundo, entrar en un estado llamado flow el cual consiste en un estado de fluidez que nos permite un nivel de concentración máximo. Los rituales deben estar alrededor de tu nivel de concentración, por ejemplo si empiezas a trabajar a las 10 de la mañana vas a tener tiempo de concentración, no vas a tener reuniones, no vas a ver internet, no vas a checar el correo electrónico, no vas a agarrar el teléfono en la mañana, construyamos hábitos alrededor del trabajo profundo. Evita las redes sociales y los celulares plantea a qué hora a qué hora vas a revisar redes sociales. A veces se pudieran tomar medidas extremas como en verdad eliminar Facebook y eliminar pues Instagram y eliminar las redes sociales lo, lo máximo posible. Ten una planeación del día y haz bloques de tiempo en los cuales asigna que se va a hacer en ese momento, entonces ya él tiene su día programado, cuantifique la profundidad de cada actividad, algunas no requieren de demasiada atención como otras, ejemplo elaborar el reporte del mes, planea todo lo que puedas de tu día. Bueno hasta aquí. Esta información está basada en el libro Trabajo Profundo de Cal Calneuport, espero que te haya gustado, y si es así dale un like, activa la campanita y dale suscríbete para apoyar contenido como este. Nos